Otra. Yo ya he cortado un dos amarillas y un no, poco a violeta, no nada, eso, ¿no? Sino, no. Es que, no, no sé qué es. Es que de, de pueblo muy no sé cómo se llama. Bueno, fuera, fuera. Fuera todo. <risa>